Rubén Sosa, jardinero jardinero de los Toros de Leite. Rubén, una importantísima victoria luego de caer en San Francisco el pasado domingo. Cuéntanos de lo que pasó antes del partido en la cueva. ¿Cómo estaba el ambiente? Bueno, eh, en verdad fue un juego, vinimos con mucha energía. Especialmente el juego de ayer fue bien fuerte, perder ese juego, ganando por cinco en el séptimo, en el sexto inning. Y en verdad hoy vinimos con mucha energía, de verdad, a entregar todo, dejar todo en el terreno. Y jugamos buenas pelota, nuestro picheo de hoy tuvo fenomenal Y eso que esperen mucho de esta fanaticada, que eso es lo que vamos a dar, 100% y a jugar duro Desde el primer día se ha visto un juego muy agresivo Muchos robos de base, muchos intentos de corrido y bateo Obviamente con trino a la cabeza, eso era lo que se esperaba Claro que si sí, nosotros tenemos un equipo bien, con mucha energía bien joven y también tenemos muchos veteranos y gracias a Dios estamos jugando buena pelota y vamos a seguir jugando fuerte para traer la corona aquí a la romana que se lo merece. Mencionaste joven hoy dos de los muchachos de conectaron sus primeros este es hits, Riz, también Jesús Sánchez, muchachos que se ven con muchas condiciones que pueden aportar al equipo. Claro que sí, esos son muchachos que tienen buenos talentos y de verdad tienen buen, buen mucho, mucho que, que prometer en Grande Liga. Creo que tienen mucho futuro, que van a jugar muy pronto en Grande Liga. Y de verdad ellos tuvimos eh, la oportunidad hoy a, aprovechan, gracias a Dios. Qué tan importante ha sido el apoyo de la fanaticada en estos primeros encuentros. Bueno, que nos sigan apoyando y de verdad y vamos a dar 100% siempre sin importar los resultados y gracias a Dios tuvimos la victoria hoy. Gracias y suerte. Gracias. Hermano.